acerca de la presión arterial, eh, los temas que desarrollaremos hoy serán generalidades, definición, valores eh, mínimos y máximos, eh, presión arterial media, presión de pulso o presión diferencial eh, y ya sea, veremos definición e implicancia de cada una de ellas, regulación a corto plazo y regulación a largo plazo de la presión arterial. En cuanto a la definición, sabemos que en un organismo vivo la sangre fluye por los vasos sanguíneos con cada uno de ellos con características particulares y son impulsados a través de la bomba que es representada por el corazón. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos gracias a la actividad de bomba del corazón. Bueno, en cuanto a los valores máximos y mínimos, podemos decir que la presión sistólica debe ser menor de 120, sería lo ideal, y la presión diastólica ideal sería de menos 80 mm, de menor a 80 milímetros eh, de mercurio. La presión arterial media normal debería ser entre 120 y 129 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica debería ser entre 80 y 84 milímetros de mercurio. Valores superiores a estos indicarían hipertensión. Entonces, la presión arterial media permite asegurar una buena perfusión a los tejidos, es decir, permite que se irriguen bien los tejidos del organismo. El control de la presión arterial media es necesario por la propia anatomía del sistema circulatorio. Las arterias ramificadas de la aorta eh, aportarán a cada órgano una presión arterial media que se aproxima a la presión aórtica, es decir, cercana a los 100 milímetros de mercurio de modo que todos los órganos ya sea que estén cerca o lejos del corazón recibirán la misma presión arterial media. A su vez cada órgano controla el flujo sanguíneo local aumentando o disminuyendo la resistencia de las arteriolas eh, localmente como se vio anteriormente en la Ley de Poissel. De este modo, el flujo sanguíneo de un lecho vascular no afectará el flujo en otros lechos, siempre y cuando el corazón pueda mantener la presión arterial. Veremos que el sistema circulatorio debe mantener la presión arterial media no solo constante, sino también lo suficientemente elevada para que, para que se produzca la filtración glomerular en los riñones. Eh, como veremos en hechos sistémicos especiales en clases eh, siguientes. En el siguiente gráfico veremos cómo se modifica la presión en milímetros de mercurio en función del tiempo. Veremos cómo se calcula la presión arterial media. La presión arterial media se calcula como la presión diastólica, es decir, de 80 milímetros de mercurio, más un tercio de de la presión diferencial, esto es 120 milímetros de mercurio que corresponde a la presión sistólica menos la presión diastólica, de modo que la presión arterial media se corresponde con un valor de 93 milímetros de mercurio. Algo que es muy importante es que la presión arterial media no es el promedio entre la presión sistólica y la diastólica, sino si el caso fuera este, el gráfico anterior debería ser una guarda griega. Más bien, la presión arterial media representa el área bajo la curva que describe la presión en un solo ciclo cardíaco, dividida por la duración del ciclo. Otra característica importante del gráfico de presión en función del tiempo es que se observa una onda dícrota. Esta onda dícrota se produce por la distensibilidad de la aorta que está determinada por la capa de tejido elástico en su estructura y como les dije se observa como una mueca la importancia de esta mueca es que la extensibilidad de la aorta permite que durante la diástole cuando el corazón se relaja, es decir, se llena haya flujo de sangre si esto no ocurriera solo habría flujo durante la sístole cuando el corazón eyecta la sangre en cuanto a la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, o sea, 40 milímetros de mercurio. Es un índice de la extensibilidad arterial, es decir, estima la elasticidad de las grandes arterias y permite predecir enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los pacientes hipertensos con una presión de pulso superior a 65 milímetros de mercurio presentan de forma más habitual una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una disfunción diastólica. El organismo, ante cambios de la presión arterial media, activa mecanismos homeostáticos que tratarán de llevar los valores a la normalidad. Veremos que hay mecanismos a corto plazo, en una escala de tiempo, de segundos a minutos, a través de vías nerviosas, cuyos blancos son el corazón, los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal. Aquí veremos bucles de retroalimentación, en este caso que se denominan reflejo varoreceptor. Eh, los mecanismos a largo plazo llevarán horas a días a través de vías humorales y nerviosas eh, mediadas eh, principalmente eh, o que tienen como blanco a los vasos sanguíneos y a los riñones para controlar el volumen de líquido extracelular. Eh, esto se debe a que, como ya les había dicho, la presión eh, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. Entonces, de modo que, en una, por ejemplo, en una deshidratación, en una hemorragia, eh, el volumen o la bulemia, el volumen de sangre o bolemia disminuye, afectando entonces a la presión. Este tema se verá en otras clases. En cuanto al reflejo varoreceptor, en la, en la siguiente figura tenemos un ejemplo en, en el cual, cuando hay un aumento de la presión arterial media, esta, esta presión es detectada a través de varoreceptores. Estos varoreceptores reciben esa información, es decir, porque se estiran ante un aumento de la presión arterial media eh, y activan vías aferentes que van a llegar al bulbo raquídeo donde se encuentra el centro de control de la presión arterial, enviando información a través de una vía eferente a los órganos efectores, como son el corazón y los vasos sanguíneos. Como les contaba entonces, los bucles de retroalimentación van a involucrar un estímulo, es decir, una variación en la presión arterial media, detectores que van a ser los receptores de presión que se van a activar por estiramiento y están presentes en las arterias carótidas y aorta. Estos receptores traducen la señal de estiramiento en una señal eléctrica, es decir, generarán potenciales de acción. Luego, eh, esta información se va a transmitir a través de una vía aferente a neuronas sensitivas que permiten enviar la señal eléctrica hacia el centro de control eh, cardiovascular en el bulbo raquídeo. El centro de control cardiovascular vulvar integra la información recibida y desencadena una respuesta apropiada que se enviará a través de una vía eferente. Es mediada por neuronas motoras que transmiten el mensaje desde el centro coordinador hasta la periferia. El mensaje transmitido por el sistema nervioso autónomo eh, será simpático mediado por noradrenalina y el parasimpático mediante acetilcolina. Y en cuanto a los efectores, van a ejecutar la respuesta apropiada a fin de volver la presión arterial media a la normalidad. Y en este caso entonces son los órganos blancos. Entonces, en resumen... La respuesta homeostática del organismo tendrá como efectores al corazón y a los vasos sanguíneos. Recordamos la ley de Poissel, que decía que el volumen minuto es igual a la presión arterial media dividido la resistencia periférica. Entonces podemos despejar presión arterial media. Nos quedará que es el producto entre la resistencia periférica y el volumen minuto. Si la presión arterial media aumenta, la respuesta homeostática será bajarla hasta la normalidad, disminuyendo la resistencia periférica haciendo vasodilatación arteriolar y disminuyendo el gasto cardíaco mediante un descenso de la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. Eh, si la presión arterial media disminuye, el organismo tratará de subirla hasta la normalidad, aumentando la resistencia periférica por vasoconstricción arteriolar y por aumento del gasto cardíaco, es decir, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el volumen sistólico. Como les comenté, la regulación de la presión arterial en el sistema cardiovascular está estrechamente asociada con el control del equilibrio hídrico regulado por los riñones. Así, las hormonas secretadas por los riñones actúan sobre el corazón y los vasos sanguíneos, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se verá en otra clase, se produce la regulación a largo plazo. En resumen, la presión arterial media depende de mecanismos a largo plazo que van a depender del volumen sanguíneo y mecanismos a corto plazo que, como dijimos, van a modificar el volumen minuto, ya sea a través de modificar la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico y a través de la resistencia al flujo sanguíneo determinado por el diámetro de las arteriolas. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden consultar a través de los grupos de Facebook.